Hola chavales, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cards Chicos, el gran día ha llegado Somos más de 5000 en el canal Y os traigo lo prometido apertura de máquinas legendarias Con todas las gemas que tengo Dejadme un gigantesco like chicos Vamos a comenzar A ver máquinas legendarias No tengo ninguna preferencia Me da igual lo que me salga Prácticamente voy a disfrutar chicos A que vosotros también veáis si no habéis visto antes cómo se abre una máquina legendaria, bueno, vamos a comenzar chicos, me da igual lo que me salga por pedir. Pido que me salga alguna que no tenga, como puede ser, no sé, vamos a ver qué legendarias nos pueden salir chicos. La ambulancia que la tuvimos que dar para fusionar un coche, chicos, no tenemos ahora mismo ninguna. Esta podría salir. El barco no quiero que me salga, la tengo maximizada. Coche de velocidad igual, este no podemos. El tanque también está maximizado. Bueno, el camión monstruo también. El submarino también. Ojo, la moto trail no. Gracias, señor. Bueno, la, el avión también maximizado. Bueno, entonces lo que nos podría salir así nuevo sería esta máquina del tiempo que todavía ni he probado. El objetivo, chicos, va a estar en abrir esa máquina del tiempo que me gustaría tener. Y nada. Vamos a comenzar chicos, dejar vuestro like, de verdad, eh Vamos a empezar, tenemos 1500 gemas, eh 15 máquinas legendarias, chicos Que se dice pronto, ahí está Primera bola legendaria Ojo, pintura élite desbloqueada Me han dado una pintura, luego la veremos De élite y es... Ojo, empezamos bien trail. que ahora sí que sí, la tenemos maximizada 80 gemas y que no te extrañe Que subamos un nivel Si empiezan a salir Máquinas legendarias subimos incluso dos Mira va Le damos segunda máquina Legendaria chicos Madre mía tenía muchísimas Ganas de hacer esta apertura Porque ya tenía por ahí Un vídeo bueno Puedes seleccionar esta Pintura parece ser que nos van a dar Una pintura por cada máquina legendaria Que abramos chicos Nuevo dato que no sabía Ya lo sabéis vosotros también Cada vez que abráis una máquina legendaria De momento Uff Me ha salido Buah, Pues empezamos bien eh, chicos Venga esa máquina del tiempo que no teníamos Perfecto, no sé si la probaré Al final del vídeo o en otro Supongo en otro vídeo Y nada, venga con la tercera Ya sabéis En teoría de momento me están dando una pintura Por cada máquina legendaria No hace falta ni comprarlas en la tienda, chicos, con las gemas que tengáis. Bueno, me han dado la bandera que veis en pantalla. Y venga, la tercera bola legendaria: Ambulancia. Bueno, de momento, las tres que quería. No sé qué está pasando. Subimos de nivel: Nivel 86, chicos. Otra pintura. Esta parece estar un poco más chula. Cinco gemas. Que bueno, me sirven de poco. Y nada, vamos a ver qué power up se ha mejorado. No lo sé. Bueno, me han dado una pintura. Es lo único. Y nada, vamos a ver. Vamos a por más máquinas. Me ha salido la moto trail. Que ahora sí que sí la tenemos maximizada. La máquina del tiempo que hasta ahora ni la habíamos visto pasar por el canal. Y esa ambulancia que habíamos dado y que bueno, ahora tenemos. Y vamos a ver qué sale ahora. No sé si queríamos alguna otra. Creo que las teníamos todas las demás maximizadas. Me da la pintura de la bandera de Brasil Bueno, esto tiene pinta Nos vamos a hacer... Bueno, bueno Ambulancia otra vez No, chicos, y vamos a subir de nivel Otro más mínimo Tendríamos que abrir tres más que no tuviésemos maximizadas Vamos a abrir 100 gemas Vamos a ver cuál es Uf, La máquina del tiempo Bueno, pues tiene pinta, chicos tiene mucha pinta de que bueno Nada más que nos van a salir cosas que no tengamos Así que cuando ya las tengamos todas No sé realmente qué pasará si me dejarán abrir más máquinas Creo que no me van a dejar abrir máquinas cuando las tengamos todas maximizadas Así que bueno Abrir todas las que podamos La bandera de Polonia Si no me equivoco Y la ambulancia o máquina Máquina otra vez que la tenemos maximizada chicos No la teníamos y ahora está maximizada Bueno, bueno, bueno, nivel 87 Esto se está yendo de, de las manos Se os mejora el power up del lanzallamas Al nivel 7 más 5 gemas 3 segundos más de duración Y nada, solo quedaría, bueno, vamos a ver Bueno, bueno, bueno Está todo maximizado. Falta. Nos va a salir la ambulancia, chicos. Y después a ver qué pasa. Bueno, pues con las gemas restantes, si no me dejan abrir más máquinas, he tenido una idea. Y es que, por ejemplo, este coche cuesta 300 gemas. 300 gemitas. Y lo único que podemos hacer en vez de comprarlo por 300 gemas en la próxima actualización. Abrir máquinas legendarias y, como sí o sí te salen las que, bueno, no tiene eso, te falta por maximizar. En vez de gastarme 300 gemas ahora, las gasto el mes que viene con la actualización que incluirá este coche de cuerda en las máquinas. Y lo abro tres veces y ya me gasto 300 por tenerlo y maximizado. En cambio, si me gasto 300 ahora, lo tendríamos, sí, pero no maximizado, tendría que gastarme. Eh, 200 gemas más, 500 para tenerlo maximizado, bueno de todas maneras chicos dejadme en los comentarios y si con las gemas sobrantes si realmente si queréis que compre con 300 gemas ese coche de cuerda o no y vamos a ver qué pinturita me dan ahora vamos a ver puedes seleccionar esta pintura en el menú tal, la banderita y ambulancia si no recuerdo mal Ambulancia chicos, ahora sí que sí están todas maximizadas Y bueno me sobran 800 gemas chicos ¿Qué hacemos ahora? No me dejan comprar máquinas Máquina legendaria no disponible Ya han maximizado todos los coches legendarios Pronto podrás disfrutar de más coches legendarios en nuevas actualizaciones Pues no me dejan chicos ¿Qué hacemos ahora? Compramos, no compramos. No sé qué hacer, ¿eh? Este, todavía me queda para... 120, tengo 42 nada más, chicos. Dios de mi vida. Pues no sé si comprarlo o esperarme a la próxima actualización, chicos. Y si lo compro ahora... 300 gemas. Y abriría dos máquinas más y lo tendríamos al máximo, chicos. Me quedaría con 300 gemas. Y como voy a seguir abriendo máquinas, en la próxima actualización me daría para. Bueno, venga, vamos a comprarlo. ¿Por qué no? Ya compramos el coche de cuerda, chicos. Pues ¡Wow! al pelo caramelo. Y bueno, ahora sí, supongo. Ahora sí me deja seguir abriendo máquinas, chicos. Esto no acababa tan fácil. Bueno, vamos a abrirlo dos veces más Que es las dos veces que necesitamos Para tener el coche de cuerda Maximizado Bueno, y esta pintura de élite, ¿eh? desbloqueada Chicos ¿Qué coche será? No lo sé Anda, es el coche de cuerda Y vamos a subir otro nivel más No me lo creo, nivel 88 Tres niveles Wow El, el cañón riel Que lo noto un poco cambiado Chicos, un segundo más de tiempo de rayo Nivel 7 y bueno Última máquina ahora sí Esta sí que sí chicos No va a haber más máquinas que abrir Legendarias Hasta la próxima actualización Pues menuda sacada de gemas ¿eh? Otra pintura de élite chicos No hace falta comprarla con que me abráis Una máquina legendaria os van saliendo Y nada coche de cuerda maximizado chicos Aquí está nos quedamos a otra legendaria de subir de nivel 80 al nivel 88 al 89, pero no me voy a quejar. Nos quedamos con 317 gemas, nos sobran y todo, chicos. Hemos comprado el nuevo coche, lo hemos maximizado, hemos hecho de todo. Dejar abajo, abajo, abajo, abajo. En los comentarios, si os ha gustado el vídeo, chicos, dejadme un grandísimo like, que me lo he currado mucho en guardar tantas gemas, en tener ahora todo esto. Mirad, hemos vaciado la máquina de legendarias, no queda ninguna. Y nada, hasta aquí chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, agradeceros a todos. Ya sabéis que esto lo hago en especial 5000, somos ya 5000, quiero daros las gracias a todos los que, bueno, estáis viendo el vídeo, me hayáis acompañado desde hace ya mucho tiempo, llevéis viéndome. Los nuevos también gracias a todos, a todos. Espero que sigamos creciendo, que este canal vaya a más, que Crash of Cars cada vez sea más grande. Muchas gracias de verdad chicos y nos vemos en el próximo vídeo.